Bye. Uh -huh. Tanto que uno lucha para sostenerla Y de un momento a otro se acaba de repente Ay, hombre. Tanto que uno lucha para sostenerla La vida es muy cortita, por eso hay que gozarla, ¿qué tal que en el otro mundo no se puede hacer para Y así goza, José, Muriel Sierra y J. Bermeza Pacheco Manito, y Carlos, Dios te guarde, papa, Dios te guarde Gózalo, jader Hernández Gózalo Padre cuando pierde un miembro de la familia, sabiendo que a su lado ya no se encontrará. Si del polvo naciste, polvo se volverá. Un consejo siempre, todo aquel que es parrandero, mientras pueda No sabe pa' dónde va, hay muchos que están muertos y aún no han regresado La vida es muy cortica, por eso hay que gozarla La vida es muy cortica, por eso hay que gozarla ¿Qué tal que en el otro mundo no se pueda hacer parranda? Pueda ser para